Muchas gracias. Eh, muy buenos días, eh, amigos de la prensa. El día de hoy eh, deseamos eh, compartir algunos datos eh, referidos a la Universidad Pública del Alto, que como ustedes bien conocen, el día, la semana pasada, eh, docentes y administrativos han protagonizado algunas eh, movilizaciones. ¿no? En primer lugar, queremos nosotros... Eh, mostrar eh, cuál es una evaluación de la situación financiera de la Universidad Pública del Alto. Eh, básicamente, eh, los ingresos que tiene la Universidad Pública del Alto corresponden a la coparticipación tributaria, a las subvenciones y al impuesto directo a los hidrocarburos. Eh, si uno hace una comparación histórica, el año, el año 2005 la universidad recibía 23 millones de bolivianos, el año pasado ha recibido 237 millones de bolivianos. Quiero resaltar que el monto que efectivamente se ha transferido es superior a lo que habíamos presupuestado que llega a 229 millones de bolivianos. Esto se explica fundamentalmente por el incremento de los recursos de coparticipación tributaria a los cuales ha accedido la universidad por norma. Sin embargo, es de resaltar que en la gestión 2016, la Universidad Pública del Alto ha finalizado la gestión con 180 millones de bolivianos, ¿no? Sin ejecutar. Eh, tradicionalmente, la universidad eh, nos indica que estos recursos se encuentran comprometidos, que ya se van a ejecutar, pero si ustedes notan este comportamiento, es recurrente a todos los años cuando termina la gestión sin recursos, o en todo caso termina la gestión con recursos sin ejecutar. Adicionalmente, con la información que disponemos al 28 de junio, estos saldos de caja y bancos han subido a 198 millones de bolivianos, ¿no? con lo cual queda demostrado que la situación de un supuesto déficit queda totalmente desmentida. Eh, si uno hace una comparación eh, entre las transferencias que realizan, las transferencias que les mostraba, con los saldos de caja y bancos, eh, para 2017, de los 222 millones de bolivianos que se tienen programados, los saldos de caja y bancos al momento representan cerca al 90%. Adicionalmente, es necesario que la población conozca que existe un mecanismo mediante el cual eh, los recursos de la universidad se están aplicando, concretamente el Decreto Supremo 28.421, que eh, traduce un acta de consenso entre la Universidad Mayor de San Andrés y la UPEA, que ha sido firmado el 11 de noviembre de 2005. Este, esta acta establece que entre ambas universidades un 50% se divide en forma lineal, pero el otro 50% se divide de acuerdo a la población estudiantil. Es decir, existe un 30% de estos recursos del IDH que se van a activar ni bien la universidad pública del alto certifique la cantidad de estudiantes. Este procedimiento, pese a las reiteradas, eh, a los reiterados compromisos que hemos tenido en los últimos años, no se ha activado. De esta manera, la cuenta de reserva de universidades del IDH de la UPEA ha ido creciendo. Inicialmente en 2006 ha comenzado con 11 millones de bolivianos y actualmente a fines de 2016 cuenta con 216 millones de bolivianos. Es decir, que si en este momento necesitasen los recursos, la UPEA cuenta con 414 millones de bolivianos, 414 millones de bolivianos que naturalmente pueden financiar las necesidades que tiene la universidad. En ese sentido, queremos desmentir de forma completa el supuesto déficit que están indicando. Asimismo, debemos indicar, que al momento la Universidad Pública del Alto tiene una baja ejecución en lo que significa la inversión pública. Para lo que va del año, para 2017 tiene un 11%, el año 2016 ha terminado con un 31% y el año 2015 ha terminado con un 13%. En ese sentido, eh, se advierte que cuenta con todos los recursos necesarios para eh, su administración. También es necesario que la población conozca que eh, ellos indican desde que desde hace varios años están arrastrando un déficit. Sin embargo, eh, como pueden ustedes ver en la lámina, entre el año 2014 y el año 2015, el número de administrativos de la universidad pública se ha incrementado en un 10%, ¿no? Y ese dato es mayor cuando se lo compara con el año 2013. Entonces, eh, para nosotros es un poquito difícil entender que si ellos indican que tienen un supuesto déficit, cómo es que año tras año el número de personal administrativo está eh, creciendo.